Superado con obstinación el eterno debate entre el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular, uno os confiesa que a veces se cansa de disparar siempre a los mismos. No todas las trincheras unen yo no disparo contra panfletos. Nos ponemos el pañuelo y nos vamos al 8 de marzo. Y si una mujer nos discute, la llamamos revisionista, porque no te pongas tan histérica que estamos debatiendo. Lo que diga el partido, lo que diga el partido, pero las disciplinas de feminismo bien que de las altas. Sales bien en esa foto. Yo tardé mucho en darme cuenta de que el mejor sitio que puedo tener en esta lucha es el que dejo libre, porque es suyo. Pero ¿cómo voy a ser machista yo, si soy de izquierdas? Y cito a Zetkin y a Kolontai en mis citas literarias y en las de Tinder, porque y 93 busca chica revolucionaria, pero no mucho. No vaya a ser que se dé cuenta de que lo personal es político y que esa línea te la saltaste hace ya tiempo. Porque hasta debajo de las sabanas también hay opresiones. Lo personal es político. Aceptamos con orgullo que la religión es el opio del pueblo, pero nos cuesta entender que el amor es el opio de las mujeres. Y lo llenamos de toxicidad convirtiéndolo en romántico. Y cuanto más sumiso, más sincero. Si no, no te quiero. Es la relación de poder que nos hace revisarnos los privilegios mientras seguimos llenando de toxicidad cada acto. Qué complejo es el ser humano y qué pena, tan macho revolucionario, que no te sepas algo que no sea una consigna. Somos muy republicanos pero nos pesa nuestra corona de rey en nuestro espacio mixto mientras acusamos a las compañeras de dividir las luchas porque es más fácil echarle la culpa al trans que revisarnos un par de privilegios. Esa ortodoxia no es la que mejor me cae. Esa no es mi trinchera, sigo buscando la aguja porque yo al igual que Crae prefiero morir en la hoguera pero por bruja. Y aquí no vengo a dar lecciones que a mí también me quedó para septiembre pero entre las líneas que nos separan una cosa tengo bien clara. A diferencia de ti, yo, a un violador, por muy comunista que sea, nunca le llamaré camarada.